Hola, somos Oscar y yo, en representación de los alumnos y profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, que junto a la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, y ahora también con Media Label Prado, queremos lanzar un nuevo proyecto piloto que se llama Innova Lavapiés. Y este se basa en reavivar los negocios del barrio de Lavapiés que han sido tan afectados negativamente por este COVID-19. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, nuestro principal objetivo es acercar a esta comunidad al gran mundo de las tecnologías digitales a través del aprendizaje para que ellos tengan esos conocimientos y por eso nos centramos y los colaboradores que buscamos eh, tendrían que tener uno pues que sepan de comunicación digital, es decir, pues de redes sociales, de web, para así hacer a estas marcas, a estos negocios más atractivos a los clientes. Y lo segundo es eh, que supieran de rediseño de identidad corporativa como, por ejemplo, el logo o los colores corporativos, para que eh, pudieran transmitir, transmitir los valores lo mejor posible de la marca. Entonces, con estas dos estrategias y siempre manteniendo la esencia tan propia del barrio de Lavapiés, pues, queremos, estamos seguros de que en colaboración de CDPM con Medialab del Prado y con la comunidad de Lavapiés, pues, podremos crear una sinergia de ideas innovadoras que de la mejor forma, pues, ayudarán a mejorar las vidas de los barrios de Madrid y es básicamente